Leones, ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal Y en este caso, en este instante, estamos en... ¿En qué estamos? En el suprimario galaxia, hombre Y hoy vamos a hacer el mundo galaxia, reina de abejas Vamos a hacer este mundo que nos toca hoy Bueno, es un planeta, vamos a hacer todo el planeta para así el de para siempre. María abeja regolotea revolotea. María abeja, eso es ¿Eso? No. Eh, ahí está la reina de las abejas La reina La abeja re... es reina Ahí está la abeja reina sí. Bienvenido Oh. Esta es reina abejas La abeja reina nos gobierna. Anda, no sabía que la abeja reina os gobierna. Si sí, la reina siempre es el que eh, eh, ofrece a su... ¡Me cago en ¡Oh! ¡Es María Abeja! Ahora puedo usar esto para ser María Abeja. La reina está atravesando la cascada. Vale. Ahora eres María Abeja. Mandé pulsado ven para revoltear Vale. No puedo volar por ese dato. No oh no, ahora me persiguen. Antes estaban viviendo de mí, pero ahora como si una abeja me persiguen, no. Oh, no me escondan aquí. Oye, hey, hay una vida. ostras, ¡Son la vida! ¡Qué bien! Ahora qué, pringadas ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Pringadas? Bueno, yo le voy a poner Cuidado de la abeja así que me descubran Porque ahora van a ir a por mí No, tío, no he llegado He saltado y a la vez ¡Oh, he llegado justo! Wow, sé sí que hay monedas, ¿eh? ¡Oh! Mira estas abejas ahí Echando a miel no sé. Son abejas ahí trabajando haciendo la miel. ¿No? ¡Oh, mira, gracias! Ahora me ha subido. Ah. Eh. Son abejas comiendo la miel. ¿Hay alguna abeja, reina? Creo que no, ¿eh? No, está allí, está en, en el otro... En el... hay que hacer? ¿Eh? ¿Qué es esto? Lo estoy dando ¡Ah! que por aquí ¿Qué es? Sí, creo que sí, porque hay una sombra de aquí ¡Bien! ¡Conseguido! ¡Ahora voy directo! Anda pues Da igual ¿Qué es eso? Oh, oh, oh, ¡Oh! ¡Esto es un secreto! ¡Tengo que ir! corre. ¡Oh! que ¿es que me caído? Este juego me encanta. Soy sí, María abeja. Como vengas a por mí te reviento No, oh, no, no, no, no, no, no te caigas, no te caigas, no te caigas, no, no, no, no te caigas. No te caigas. No te caigas. No te caigas. Llevaras directo hacia... ¿Hacia ahí? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa ahora? ¿Qué eres tú? Va, me da igual Pero me gustaría que me hicieras Un enorme favor Tengo un picón muy molesto En distintas partes del cuerpo. ¿Te importaría echar un vistazo a ver qué es? Bueno, vale Espera un momento ¿tienes? está, está llevando ese trozo de la estrella en... ahí o sea no voy a decir ni cuál es esa parte, pero no da igual ah, tengo que ir por aquí y ir cogiendo eso está lleno de estas cosas, por eso tiene picor pues sigue, sigue. gracias, aprendís. ahora estoy mucho mejor en caso de volver a requerir entre tu asistencia te haré llamar. Ni hablar, ni se te ocurra. Que ya lo único que debía era salir de y conseguirlo. pues ya lo he conseguido. Entonces, ¿dónde es el Espera, Estoy, lo, estoy haciendo todo para que así... Si lo ves es un truco porque ahí eh, mueves todo el... ¡Oh! Son los... los son Toads Hola ¡Wow! Una abeja ¡Oh! Mario, eres tú Hemos tomado el castillo de Peach nos ha costado horrores y ya Bowser casi toma con nosotros. Al final, Luigi se perdió. Luigi, o sea, Luigi está en este juego. Vaya, ah, una cosa. He encontrado una super estrella. Oh, me la das? Llévatela. Seguro que a ti te hace más falta que a mí. La verdad es que sí, eh. Ahora tengo una super estrella. Vale, pues ya me la he completado. Bueno, todavía no. Ahora eh, hay que hacer una cosa. Ahora sí que me la he completado. Nueva superestrella. Oh, si aparece aquí es que habrá pasado algo. Una nueva galaxia. Mario, te llamas Mario, ¿verdad? ¿Cómo sabes mi nombre? Me lo ha dicho un amigo tuyo que se, ade se, te, que se te adelantó. Ah, Mario, me parece alguien muy familiar. Look. Ese amigo está en el garaje. Ah, ahí, es el Capitán Tom. Parece que quisiera hablar contigo. Te ruego que te vayas a verle. Eh, señora. Que sepas que no me apetece Lo que quiero es intentar de pasarme el juego Así que... ¡Adiós! Vamos, pues, vamos a seguir ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espera, ¿qué es esto? No funciona No, no, no, Señora, que sepas que yo hago lo que quiero Así que me voy a este sitio Y voy a seguir Galaxia Reina de Abejas. Volar a esta galaxia. Vamos a ello. Vale, vamos a conseguir las dos estrellas últimas que hay aquí. Nos quedan todavía. Vamos a hacer Sus suceso extraño en la galaxia. ¿Qué ha pasado? ¿Suceso extraño? O sea, o sea, Stranger Six, cosa extrañas. son malas noticias, que mandó un de empate con de batería. Pero ahora ¿eh? Eh, nada, oh, un secreto. a bueno soy ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf! Oop, Ahora tengo un tiempo para poder ir... ¡Ay! también tengo un tiempo de YOU'RE <tries> GOOD! Diego, eh. ¡Yupi! he llegado por qué eso no funciona hay aquí algo ah vale por eso ah ahora eso se mueve gracias a eso vale pues menos mal y yo no entendía por qué no se movía si no entendió que vale voy a esperar aquí lo puedo descansar odio ¡Wow! ¡Oh, descansar oh por fin no hemos llegado estaba muy cansado ¿eh? oh. oh esto es un mini jefe o es que no es un jefe tiene un hijo tiene un hijo es el padre y el hijo Oh, no! ¡Se ha porque me he cargado al hijo! No puede ser la familia destruida por el Super Mario. Pobrecito, eh. No se lo merecía, eh. No se lo merecía. Conseguido. Nueva superestrella. ¿Te lo ¡Sí! Nueva superestrella y estamos.. Pues ahora nos falta una estrella en el mundo ese, ese planeta nos falta una estrella y no lo, lo completamos. ¿Quieres guardar? Pues claro. Partidas a ahora vale, Vamos al mundo este y a por la última estrella. El imperio es escarabajo contra tapa. Oh no, eso es malísimo eso Es algo malo Muy malo Ah, tengo que llegar hasta ese árbol Oh no, algo malo ha pasado Nos han invadido Aunque eso no me importa Lo que me importa es ir rápido para pasármelo y ya Bienvenido ¿Dónde? Oh, mira ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Estoy abajo, ¡Oh! ¡Es una de seis vidas! ¡Ay, jodines. Pero creo que me va a joder entero, ¿no? Sí, me jura ¡Qué bien, ¿no? ¡Ey, mira! Me ¡No! ¡Oh, menos mal! ¡Que vuelvo! ¡Que puedo volver! Te da ganada, porque en el Super Mario siempre le hay ganas cuando llegas a No Hay que llegar hasta ahí Creo que hay que ir aquí dentro, ¿eh? Sí, hay que ir por aquí dentro, porque esa es la abeja reina reino y antes estaba por ahí. Nuestros convencinos han vuelto a venir a molestar, ¿te importaría ir a tener una buena charla con ellos? Bueno, vale ¡Uy! ¿Puedo llegar al árbol? No necesito esto ¡Ah! ¡Oh, ¡Qué susto! Y Yo me iba a ver, Eso, me pensaba que iba Ahora, a perder para me caerme Oh, sí. Aquí habrá un jefe, ¿eh? porque aquí no veo ninguna sobreseña va un jefe. ¡Lo sabía! ¡Ostras! Es gigante, ¿eh? Es gigante. Creo que le tengo que dar ahí, eh. Sí, le tengo. Ese es lo que le tengo que hacer. Le tengo que dar. ¡Oh no! ¡Ahora vuela! Aunque oh, podría haber volado antes, en vez de volar ahora solo. Y lanza por, eh, lanza bombas por su culo. ¿Están enciendo bombas por su culo? Están siendo bombas por su culo. Yeah. Lo que tú grites, pero... ¡yo de conseguido, ¡Sí! ¡Completado! ¡Sí! ¡Sí! Ya tenemos ¡Completamos! estrellas, eh. yeah. Oh, no me. ¿sí todo. ¡Oh! Vale, pues creo que este va a ser el final del vídeo. O sea, ya se va a acabar. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle like, suscribiros y adiós. ¡Ah, no! Me no da igual. Adiós. Bueno, adiós.